vamos a seguir aquí a ver cuál tenemos ahora Preserver Pitch When Change Play Rate bueno este es para si se cambia la velocidad de reproducción o sea, el estiramiento no, aquí es cuando estamos reproduciendo bueno, este vendría a ser el Playback Rate si yo estoy tocando y lo muevo ¿Sí? ven que cambia la velocidad pero al mismo tiempo me cambia también la entonación de los archivos cuando son archivos en eh, wap cambia la entonación y en cambio cuando son midi no los afecta por nada entonces lo que vendría a ser esta opción es que si la tengo seleccionada me preserva aún la entonación Preserve Pitch when changing Play Red. Si las deselecciono no, no me lo, mmm, no la preserva. Ok. Uf, casi no salgo de esta. No salimos. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente. Item Settings. Reverse Active Take. Bueno, esta es sencilla. Simplemente si la activo me coloca mmm, lo contrario, hace la reversa antes estaba yendo normal, ahora me reproduce el objeto al contrario sí, aquí ya está normalmente mientras que aquí estaba al revés bien vamos a ver el siguiente a ver, selecciono ítems, settings eh, bueno aquí take channel take channel model normal bueno sencillamente aquí me deja en normal el mi objeto o mi take aquí con la segunda opción me lo vuelve en reversa y me respeta volviéndolo estéreo si, si es un archivo mono me lo vuelve me lo deja estéreo en este caso pues me lo dejaría también otra vez estéreo aquí este en vez me lo coloca en mono haciendo un mixaje de los dos canales bueno entonces si yo lo que si le hago clic a este por ejemplo entonces este file se volvería un solo uno solo porque probaría a mixar estos dos vamos a ver si es verdad Fun. entonces me mixa los dos los dos sonidos volviéndomelo mono es el mismo pero ahora es mono voy a dar control z Ah no, ese item Settings. Aquí me tomaría solamente el mono izquierdo. O sea, el canal izquierdo. Y aquí me tomaría el canal derecho. Sí. Ok. Bien. Vamos a seguir aquí. Bueno, esto viene. Bueno, esta partecita sí la voy a obviar por el momento, porque esta la tengo planificada a explicarla más adelante, que es cuando... cómo se tienen que comportar los objetos de acuerdo al tiempo, si al tiempo, a la posición y al cómo estén estirados, o la posición sola, eso lo veremos más adelante. Item, las propiedades de ítem, o con F2... Bueno, esa, esa la vimos también ya, que es simplemente que la encontramos aquí también en View, ¿no? Que vendría a ser este. ¿Mm? Entonces, dependiendo de donde nos ubiquemos, ahí nos vas dando las propiedades de cada objeto que seleccionemos. bueno sí vamos a ver un momentico aquí porque tal vez sí vemos un poco que qué, qué nos trae este item de propiedades entonces aquí vemos la posición en la que se encuentra si yo le doy clic aquí entonces me dice la posición este me dice que está en la posición 2 eh, a ver si es verdad me acerco un poquito por acá Sí, entonces, aquí si sí me ubico en el ítem, me dice que está en el segundo eh, 2, segundos. Y dependiendo de lo que le selecciono aquí, ¿no? si le digo aquí, me lo toma como compases. Si sí, se ve que está aquí en el 3, 3, 1. ¿Y cuánto de largo es? Se vendría a ser de aquí hasta acá: 8 compases y 8 segundos bien este vendría a ser cuánto de fedin sería esta partecita de acá voy a acercar un momento que sería atenuar la entrada y también la salida entonces aquí vemos que si yo le modifico bueno aquí estamos viendo ulteriores cosas sobre los ítems Ven, cada, cada vez vamos aprendiendo una cosita más sin irnos saturando tanto entonces aquí tengo esta atenuación de inicio y me ubico que aquí cuánto en cuanto de cuánto es e esa atenuación aquí puedo cambiar el tipo de envolvente que debe llevar No me cambia inmediatamente porque simplemente no le, he hecho, no le he dicho aplicar. Entonces si yo la adquiero de esta manera, le digo aplicar, fun, y me lo va cambiando. ¿Mm? Digo esta otra, le aplico y ahí me la va cambiando. Lo mismo sucede por la parte opuesta, por la parte final. Veamos aquí. Sí, aquí. Bueno, aquí me está creando un crossfade, voy a alejar un momentico este aquí también tengo modo de ver cómo termina simplemente aplico y ahí va cambiando bien voy a hacer control Z para llegar hasta donde estábamos antes vamos a ver qué más tiene nuestras propiedades bueno aquí tenemos para silenciarla que sería aquí ¿Mm? para ponerle candadito no autofades quiere decir que no me coloca los por default estos fade los coloco yo como quiero Bueno, tenemos otras opciones, aquí tenemos el nombre, eh, donde comienza. Eh, otras opciones como también, por ejemplo, aquí tenemos el volumen. Podemos bajarle el volumen, subirle el volumen. Si es estéreo o mono, también le podemos cambiar para qué lado tiene que estar. Por Lo podemos dejar solamente al lado izquierdo, lo podemos dejar al lado izquierdo. Lo podemos normalizar. Automáticamente se sube el volumen. Normalizar vendría a ser eh, aumentar el volumen hasta el punto que no se distorsione, que no pase de 0 decibeles, dado que después de 0 decibeles empieza una distorsión digital. Eh, bueno, y otras opciones allí, bueno, no voy a detener demasiado aquí en, en, en las propiedades de ítem. Las que me faltaron, se las voy a dejar de tarea, porque no les voy a decir siempre todo. <risa> bueno, eh, vamos a seguir yendo a ver qué tenemos aquí. Source, eh, source propiedad, eh, propiedades de, de donde vienen y... O sea, este vendrían a ser los detalles de nuestro, de nuestro file. Bueno, nos dice tamaño... El, el sample rate lo que fue grabado, nos dice que son de dos canales, el tipo de bitrate que fue grabado eh, y otra serie de, de, de datos que se refieren al file en cuestión, listo? aquí por ejemplo es de donde de lo estamos de donde lo estamos importando, nos da la dirección y bien eso sería